¿Qué onda, de ¡Bien! Soy Anthony Bueno, vamos a ver qué onda... ¡Oh! ¡Un sueño! ¡Uh! Hierba, vino acá uh, a fumar, eh! ¡Un sueño! Y mira, no algo? tiene nada, tiene semejante valija, boludo <ríe> Ni un lápiz tiene no la hierba? <risa> O sea que, en la historia, ella, la, ella tiene 20 años Y a ella la raptan cuando vuelve del colegio Ahora... O sea, y volví no sé si el con... bondi, boludo. Claro. Estaba ahí uno de los de negro. Bro. Pero aquí, Agilita, Man, ¿cómo, no? la, ¿cómo la raptan? Che, pero ¿qué hago? Dijo Ashley, dijo, ay, no tengo sube. Eh. Y dijo, yo te pago. Che, pero me no, tengo, no, tengo no, que esconder de este. Uy, la puta. Me da una piña, boludo. Miedo siendo mi mina, me da más miedo, boludo. <risa> uh, oh, el, el, el, el viaje cerebral, tío. No, y este, para, para, para. para. ¿Reptar? Raptar, la habilidad de Ashley. <risa> Ahora, Ella no la agarra las cosas, la raptan. Opa, ¿viste? Mandan ahí ese, ese paso de malambo, boludo, estos tarados. Che, pero ¿cómo hago para que...? Para mí te hay que reptar. <risa> la, habilidad, la habilidad de Ashley. Sí, sí, sí, sí, sí. Dale, dale, vení, flaco. Creo que me tiene que venir. ¿Me tiene, ¿Te tiene que venir? Tiene... <risa> Ashley? Creo que tiene que venir y yo tengo que hacerle, tipo, re reptar. Eh... ¡Uy, uy, uy! Ah, uy uh, uh, la mierda! Es más efectivo que León. más Ah, sí, son mejor que Leon. Por lo menos Ashley puede usar esto, ¿no? El otro estúpido se lo queda mirando y dice: Esto debe ser para mirar algo. Y ahí queda estúpido y no hace nada. Esto tira luz. Esto tira luz, tío. Ahí está, y todo lo vimos. ¿Se murió? Sueño bizarro pendiente. sigue vivo la puta madre? Sueño bizarro pendiente que tenga como pendiente? Que te tengas ganas de hacerlo. Che, ¿cómo nos mato? para Rompele la. Mira. En realidad no lo tenés que matar, tenés que ir huyendo. Me parece. Ay, ah, estoy tocando tan rápido el botón, porque no sé si esto atrás mío o qué. ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Dale, pero ¡Ah! <risa> ay, no, ay no, caí. Reptar. ¡Ah, oh, Reptar! ¡Reptar! Ahí está, chúpemela. Oh, no, la. ¡Ay! Pero no vayas al fuego. Bueno. ¡Uh! Se murieron. Listo. Listo, Orti. Ponele, mi sueño bizarro, que todavía me gustaría obviamente cumplir, es hacer una carrera en silla de ruedas por avenida Rivadavia. Por el ¿Cómo mejor me abuso. encantaría? ¿Cómo me encantaría hacer una, algún tipo de carrera en la avenida 9 de julio sin nadie? Sí. Sí, viste que es toda larga, larga. No, sí, boludo, no me digas. Pensé <ríe> que era un pasaje. <ríe> <ríe> Qué pilotudo. No, me encanta la avenida del 9 de julio. No, ¿sabes, ¿sabes qué? Si no, en 9 de julio, una carrera, carretilla, que haya otro que te esté. Te te, te te claro. te te, <risa> en carretilla, y ¿Qué ahí en Y que pasa una vieja. ¡Hola, joven, ¿sabe dónde está? Llevarse la apuesta, que la vieja ¡Ah! se suba arriba de la carretilla. Oh, empezaba a vomitar oh, a la vieja. Estaba curando el empacho. Oh. ¿Qué? Un momento, tiene un orificio redondo en el centro. Llámelo al león. Llámelo al león, boludo. Que ponga el chipote en el centro. Creo que ahora ha venido una parte, un puzzle que es una paja. Uh. Pero acá. O acá ya te están porreando desde antes, <risa> boludo. Una losa. <risa> <risa> en... Parece una <risa> chimenea. <risa> con... <risa> Estaba el león, viste, con todos los ojos rojos, tipo es que esos dibujos que hacen de Bart fumando. <risa> león triste. <risa> león triste. sé <risa> no muy Ashley. Muy bien, muy bien, carajo. Ah, está, a ver. ¿Qué es esto? Han cogido ah, una sí. tabla de piedra. Muy inteligente, Ashley. Eso no. es lo que... Queda Compró, comprobar Botón. ¡Qué bien. Esta pieza es muy inteligente. No, no me lo traigas más al otro pelotudo vestido de falso policía. <risa> Ahí está. Creo que esto se tiene que cerrar. O no sé qué mierda. Eh, no entiendo. <risa> Ay dios, me he cagado, por favor, ven para aquí. <risa> pero, no te puedo dejar solo Sí, pero no puedo... pasar. O sea, ¿qué hago, boludo? A ver, a ver... No, no, no, tranqui, tranqui. No hace falta que busques nada por internet. Entonces... Te admira, ¡Ah! Bien. ¡Qué pelotudo! No, así. Ah, no sé. Ah, igual parecía que iba... Ah, no, si sí, de ahí lo sacas. ¡Cursar el interruptor! ¡Sí! ¿Y si pones no? <risa> lo pulsaba, era <risa> re pelotudo, ¿sí? Tiene los pensamientos cruzados, boludo. Ah, ah, me jala. <risa> ah, qué pelotudo, acá, acá. Ah, ah, ah, ah. Ahí está, pibe. <risa> cuando yo era chico, sabe cómo, cómo corríamos muebles? Nos ganábamos el peso haciendo mudanza. Estos se llaman eh, experiencias de viejo. Yo cuando era pibe, me vi hermano en casa, ¿viste? Entonces agarrábamos y teníamos un amigo que el padre tenía una camioneta, un rastrojero viejo. Entonces agarrábamos y hacíamos mudanza. Hicimos. Mirá, con esto te digo todo. Ahora los pibes están con el cero tiqui que ¿Viste los viejos que dicen tiqui todo el día? Tiqui tiqui, tiqui tiqui, las pájatas de vos, viejos, son tiqui tiqui. Entonces nosotros agarramos y hemos hecho 8 mudanzas en 3 horas. Eh, boludo, o sea que yo hacía. Oh, cierto que esta pelotuda tiene... Oh, uh, yo, contale, contale a la gente a la gente Oh, pará, pará, esto es una paja terrible no te Esto puedes. es un requilombo boludo, pará No sé cómo... No, esto es muy difícil, boludo Esto sí que... Uy, oh, voy a estar un rato largo, ¿no? la concha de su ¿no? madre Esto me costó un huevo ¿no? Esto va acá Ok, esto va acá. Ah, ya lo arreglé ya lo tengo Arre... Arre... Arre... Arre... arre. arre. arre. arre Nosotros somos los floggers, somos una banda de una secta re normal, nos agarchamos entre todos... Arre... Arre... Arre que decía, ¿no? Arre... Arre judío, Arre hoy Se cerró su todo. Creo que ahí está... Ahí está, desordenado, ahí está... Creo que esto va acá y ahora esto va acá. Y esto va acá. No, no, la hice reina, eh. Bueno, no, ahora no sé qué hacer. Uh, boludo. Ah, acá ya sé cuál me falta. Me falta esta, o sea, lo que sería esta, ¿entendés? El problema es que ahora tengo que armar esto. No sé cómo mierda hacer. Y si empezas a la piña contra el puzzle a ver si anda. <risa> Creo que esto va de este lado. Ahí. ¿Esto va acá? ¿Esto va acá? ¡Eh! Creo que mira, ¿eh? creo que creo que va, creo que va, eh, creo que va Creo que va, eh Creo que va, eh La puta madre Iván no <risa> <risa> ¡Oh, Iván! Iván, te cagaste, Iván, perdón ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Creo que va, creo que va Un caliento a pija, boludo <risa> no, no, bueno, es que era usted ¡Ahí pero... está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Todavía me falta una pieza, hija de puta. Joder, este por pelotudo. Me eh, falta la que tengo acá. Listo. Ah, ya está. León. <ríe> Yo lo pide. Se, re, se, re, así ayer. se re enferma, la ríe así. Reenforma el rapido. Yo soy león, <ríe> león. Me pido un Uber y me vuelvo a, a, a, sí, a Bulgaria, boludo. La noqueo y la dejo ahí, boludo. Abrir. Tengo que no empezar. Uy, no, de una abrazonita de hora, boludo. Leon, ¿cuándo lo vendemos al línea? No. <risa> lo eh, No sé, no sé, pero con todo lo que estuve Aparte lo maté a Luis y ahora que lo maté me quedo con todo lo que le robean <risa> Uy, perro uh, <risa> <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mm. ¡Ay, la concha ah, de tu madre! Es... Me cagué todo, boludo Vienen arrastrando la verga todo es eso, eh Esta es la... derecha. Corré la vueltita a la mesa Estos son los BTS, boludo no, eh, pará, eh, eh, eh. Uf, boludo. Como pela, no, no, pará, pará. No, yo no me pienso gastar en esta pelotuda. Yo no, no. igual para, no, es un peligro, no gastar en Ashley. Sí, yo que vos. Vos así. La curo. Mejor prevenir que curar, dijo Porque el sacerdote eso, yo, yo, holandés. No, la acabo de curar de, de más, boludo, Mira, ese tiene pinta de pasar si te clava la tijereta. Uy, qué orto que tengo. Que buen culo, boludo. Uy, <risa> oh, la gota! Uy, uf, me hice mierda el dedo, boludo. Ah, se le ve el la empanada. que haber <risa> censurado Capcom ahí. <risa> Capcom, ¿qué pasé? Ahí? ahí está. Che, ya lo pasé. Pero a <risa> se sí, estaba haciendo la paja. Che, ¿no es un poco obvio, tipo? mí mirá, mirá. fue. Solo dijo de puto que no puedo estar más quieto. ¡Uy! Ver, se viene a Coco. A, a, a eso. <ríe> esa... Doble boludo. <ríe> Uy. <ríe> se, se pegaba de frente con la puerta, boludo. <ríe> Mierda. León, león. Viene ahí, viene ahí. <ríe> y... Che, pero le ponen se le ve el culo a los dos segundos, boludo. ¿vale? Sí. Lo hallaron Gentile los de Capcom. ¡Cala! No, no, me estoy cagando, chico. Perdón. ¡Hola, señor! ¿Un mexicano por acá? Ahí voy, Leon. Ya está, ¿no? ¡Leon! Che, yo me la, me la recordaba más difícil esta parte. La has abierto. Uh -huh. Bueno, chao. ¡Entonces no hago! ¿Eh? Oh. Leon. oh, por fin ahora tu wifi boludo. Oh, ahora puedo ver directv las orijas que tiene was... oh, si te re gusta Leon Pero es el culo, no es tema que Leon no le gustas no le gustas a Leon es que el tema es que hay una diferencia de edad no para Leon tiene ¿cuántos años tiene Leon? Y yo le tiro a León un. Ya, pará, cuando era la policía en el 2, tenía. No tengo idea, pero bueno, pero ella tiene 20. León no sé cómo tiene. Para mí, León debe tener 20. ¿30? Yo te iba a decir que andará en los 5:10. 30 piratas. No, 30 debe tener el cornudo. Recibes algunos objetos por parte de Argy. ¿Qué me va a dar, boludo? Nada, mirá, boludo. Mirá, boludo, un ramo de olivo y una bala de mierda. Bueno, esto lo muevo acá. Ahí está. Tuki. buen porrazo. Gracias por el porro. Bueno, Ashley. Bueno, gente. Nos vemos. Muy buen capítulo. Gracias, Ashley. gracias, Vaya, qué momento vas a estar en el ¿Cómo te vas a caer, Inés? A chúpala cuando tengas tiempo. Bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio. Está ahí. ¡Pla, pla! ¡No, por favor! Bueno gente, nos vemos. Hasta luego, hermosos.